al curso de emprendimiento cultural y creativo este es nuestro tercer video donde vamos a trabajar nuestra propuesta de valor digámoslo así, ahora entramos en tierra derecha ¿no? con nuestro trabajo de emprender y voy a ponerle un ejemplo existe un circuito turístico muy importante que es de los cruceros en el, en el cono sur y ese circuito se llama el circuito ABC, que pasa por Argentina, Brasil y Chile. El mismo turista que va en el crucero se baja en Brasil y gasta 440 dólares al día promedio. El mismo turista luego se baja en Argentina, en Buenos Aires, bueno, gasta llega a Buenos Aires digo y gasta 300 dólares promedio y el mismo turista se baja en Valparaíso, Chile y gasta 110 dólares promedio y no importa si partió por Valparaíso muchas veces parten por Valparaíso y terminan en Río cuál es el problema cuando uno se, se pone a pensar ¿Por qué eh, gastan tanto en un lugar y tan poco en otro? ¿Por qué no tienen dinero? Bueno, están, está demostrado que usan el mismo dinero en todas partes, ¿no? La misma persona. No. Es porque no encuentran en qué gastar su dinero, ¿no? No encuentran en qué consumir. No encuentran en qué disponer su dinero para eh, utilizarlo en su viaje. A eso le llamamos nosotros, que nos falta aprender a hacer oferta. Un ejemplo bien interesante es el ejemplo del taxi. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué vende un taxi? Piénselo por un segundo. ¿Ok? ¿Lo pensaron? Dijeron transporte, ¿cierto? No está mal. Muchos dicen eso y probablemente vende transporte, ¿no? pero realmente qué compramos nosotros cuando subimos un taxi? Compramos tiempo porque estamos atrasados, compramos seguridad porque estamos en un barrio que nos da un poco de inseguridad. compramos orientación porque vamos a un lugar donde no sabemos dónde queda, compramos comodidad porque probablemente se puso a llover o simplemente estoy muy cansado y quiero, quiero llegar cómodamente a un destino. Lo cierto es que compramos cualquier cosa menos transporte. Porque para transportarnos caminamos, tomamos el transporte público, qué sé yo. El problema está en que si el taxista no entiende que nosotros estamos comprando otra cosa que nuestro transporte, entonces, nunca vas a ver lo que realmente queríamos, llegar rápido, que nos orientara. No señor, no me haga correr porque yo ya he corrido toda mi vida, así que yo lo llevo donde usted quiera, pero no me apure. O un, no señor, eh, si usted no sabe dónde va, eh, no es mi problema. <ríe> Esas respuestas que podemos encontrarnos algunas veces, yo personalmente me las he encontrado. Habla de que es un servicio del cual no nos venden lo que realmente queremos comprar. La pregunta que yo le hago ahora. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como un taxi, no? Sin haber preguntado primero qué era lo que quería comprar nuestro cliente, nuestra audiencia, nuestro beneficiario. Y miren, le voy a poner el caso de estos chicos que están en un bar, ¿cierto? ¿Cierto? Si yo les pregunto a ellos ¿Por qué te pagan? Lo más probable es que respondan Me pagan por hacer música Me pagan por tocar Pero si ven aquí El señor que está por ahí ¿Lo ven? En el cursor Él podría ser el administrador de este bar Y a él lo más probable es que Ni siquiera le guste la música que está escuchando Pero los contrata por algo en especial No los contrata por escuchar música por, porque ellos toquen, los contrata porque su música llama a mucha gente y esa gente lo está pasando muy bien, por lo tanto en ese bar se necesita música, pero realmente lo que está buscando el administrador es entretención y consumo. Entonces si yo me doy cuenta de eso y digo, ah ok, no es que me compren la música que yo estoy tocando, sino que me están comprando que lleve gente y, y gente que consuma y que lo pase bien. Entonces podría cambiar mi modelo, cambiar eh, desde un producto que es mi música a una solución que es gestionar mis fans para que me sigan y pueda llegar a estos bares. ¿no? Después podemos ver que incluso podríamos cambiar hasta el modelo de negocio que se llama. Es decir, que no me paguen por tocar, sino que me paguen un porcentaje del consumo que yo voy a generar a través de la gente que yo llevo. Lo vamos a conversar más adelante, pero si te interesa, por supuesto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo en otras palabras? Que es muy necesario mirar, hacer partícipe al otro de lo que necesita para yo poder construir una solución y más, más allá de un producto y esto puede ser muy antagónico al proceso de creación porque tú puedes decir, no, es que el artista crea no mirando a nada, sino que como que, de, que sale todo desde su interior eh, hacia, hacia la audiencia, ¿no? Ok, acepto y está muy bien que sea así, pero vamos a hablar de esta otra parte también, que puede ser complementaria a la creación artística, que es usar tu talento para construir soluciones que otros estén dispuestos a pagar. Y esto no es nuevo, fíjense. ¿Por qué no es nuevo? Me dirán. Esto de hacer partícipe al, al cliente, a la audiencia. Porque me encuentro con una similitud bastante grande en esta conversación con estos dos tiempos de la pintura por un lado el divisionismo ¿no? que hacía una magia que era pintar ciertos puntos puntillismo le llaman en el colegio también ciertos puntos que iban generando una imagen pero que esa imagen finalmente no estaba completa porque dos tercios del, de la tela estaba en blanco y solo un tercio estaba pintada. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué buscaba el artista? Buscaba que el espectador terminara la obra en su pupila, en su cerebro. Lo que significaba que le daba una oportunidad al espectador de construir también la obra, de co-crear la obra. A este otro lado encontramos una de las guitarras de Picasso. Nuevamente mi caso. Y pues, si la miramos bien, el cubismo tiene también una contratación muy interesante que es que el espectador elige la perspectiva de la obra. Entonces yo puedo hacer como que la estoy mirando de, de abajo hacia arriba, como que la estoy mirando de derecha a izquierda. Yo elijo la perspectiva, porque él me pone una cantidad de perspectivas en las cuales yo puedo elegir. Yo también construyo esa obra. Él también me da un espacio de participación, el cubismo, da el espacio de participación que también da el divisionismo. Es decir, que hacer participar a la audiencia es algo que viene de muy atrás. Si miramos la cadena de valor del arte, ¿no? podemos encontrarnos que todo, cree, todo comienza con la creación. Luego la producción, la difusión, distribución y consumo. Pero si miramos la cadena de valor de la industria creativa, debería ser así. Debería comenzar con la indagación. Primero mirar qué es lo que necesita el otro. Para yo luego construir una solución. La creación tiene que ver con crear soluciones más que obras, ¿no? para luego producirla, difundirla, distribuirla y llegar al consumo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser capaces de levantar la cabeza, mirar necesidades que hayan. ¿Cuáles son los dolores que se le llaman emprendimiento? ¿Cuáles son los dolores del mercado? Identificarlos, porque una vez que lo identifico, soy capaz de crear soluciones. ¿no? Si es un dolor de cabeza, la aspirina resuelve en gran parte ese dolor de cabeza. La aspirina nace como un solucionador del mercado, ¿no? De alguna forma, le estoy diciendo que nosotros pensemos de una manera similar. Insisto, cuando hablamos del emprendimiento, desde la sostenibilidad económica, no me quiero referir al proceso artístico, que es otro que es paralelo a este. Les voy a proponer que leamos algunos capítulos de este libro que se llama Diseñando la propuesta de valor, que es un libro bastante eh, simple, de lectura simple, muy visual y que nos propone esta maravilla que es el lienzo de la propuesta de valor. Y lo que dice esto es bien simple, dice... Que los clientes, los beneficiarios, las audiencias, como tú le quieras llamar, los segmentos, tienen necesidades de tres formas. Tienen necesidades propias del trabajo de este cliente. Tienen frustraciones también que se le pueden resolver y también tienen alegrías que se podrían trabajar para ellos. Y que podríamos nosotros ser capaces de construir soluciones como productos y servicios para el trabajo del cliente, como aliviadores de esas frustraciones y como creadores de alegría. Y aquí voy a poner un ejemplo que viene en el libro también. Este es el ejemplo de un cine. Siempre se parte por el círculo, por la circunferencia. Y uno pregunta, ok, ¿para qué y cómo va a al cine una persona, y el cine sirve para entretenerse, para relajarse, para compartir con alguien, para descubrir nuevos sitios, cierto, y de alguna forma también dependiendo de la, del tipo de película para evadirse de un poco de la vida real, no eso es lo que es un cine y eso, o para eso va a un cine una, una persona en definitiva. ¿Cuál es el solucionador para ello? En el cuadrado es películas en pantalla grande, las salas de cine. ¿Cuáles son las cosas que frustra a este cliente, a este, a este audiencia y beneficiario? En rojo, en el círculo, aparecen. Que pueden frustrarle que sea, el cine esté demasiado lejos, ¿no? que el, tra el trayecto sea muy, muy largo, que sea demasiado cara, alta la, la, el precio de la entrada. Que haya demasiada gente en la fila para poder comprar el ticket. Que haya mal estacionamiento o aparcamiento. Que cueste eh, eh, encontrar un lugar donde dejar el auto. Y que las opciones de películas sean muy limitadas. ¿no? Esas cosas van a frustrar a, un, a, un, a una persona que quiere ir al cine. Bueno, ¿cómo podemos aliviar algunas de estas cierto? Eh, frustraciones? no se trata de que seamos eh, capaces de aliviar todas las frustraciones porque no es en, no es nuestro nuestro rol sino que ser capaces de encontrar una de cualquiera de estas una de estas que soluciones que seamos los mejores tal vez y en este caso eh, se puede mejorar la frustración con un asiento más confortable con reserva anticipada con un buen estacionamiento también o sea si, si entendemos eso eh, la reserva anticipada puede ser la compra del ticket por internet, qué sé yo, porque si hay demasiada gente para no estar haciendo la fila, y etc. Podemos encontrar ciertas cosas que solucionen ese problema. Y arriba del círculo en verde, encontramos la alegría que podríamos darle ¿cierto? A, al beneficiario. Y esta alegría podría ser mayor comodidad, que no, no, no se gaste mucho dinero adentro, eh, sentirse incluido en la historia eso eso es bien interesante cada vez que sale el, el, un nuevo capítulo de la guerra de la galaxia llegan todos vestidos cierto disfrazados de los personajes y se hacen verdaderas eh, velatones antes del antes del de que se abra la película eh, eso, de alguna forma, hay mucha gente que, que son fans y que se sienten parte de la historia si, si vieron la película. Ah, ¿no la viste? ¿Dónde estaba ¿No? ¿En qué mundo vives si no fuiste a ver la película? Eh, opciones de amigos y, y todo organizado por antelación, ¿no? Esas son las cosas que podrían realmente generar una gran alegría a los beneficiarios. ¿Y cómo podemos crear alegría en el cine? Bueno que la película se pueda eh, ver el tráiler y podamos conectar con la película antes de verla, eh, desde la página web del cine, que pueda tener un sonido envolvente, que podamos tener una, una fiesta de, eh, de lanzamiento de la película, eh, no sé, podemos construir soluciones. Eso es lo que les quiero decir, que el cine no basta con que sea una sala con una pantalla grande, sino que también necesita construir distintas soluciones a las distintas necesidades tanto de, de trabajo de cliente, tanto de frustraciones como de también de eh, creación de alegrías les voy a pedir que ustedes hagan este ejercicio y me lo compartan y puedan eh, leer eh, también parte de estos capítulos del libro es importante que elijan de alguna forma, lo que hicimos en el primer video, que fue encontrar estas convergencias de los propósitos y que nos decían de alguna forma eh, cuáles son las dos o tres alternativas con las cuales nosotros podríamos trabajar este, este curso de emprendimiento. ¿no? Si te dice que, que lo, lo que te hace más sentido en tu vida, que genera causa, es hacer una academia o o tener una, una productora audiovisual. Bueno, pensemos entonces en los clientes de esa productora, en los clientes de esa academia, en los clientes de los que tus tu propósitos convergieron y miremos a ese cliente ahora, miremos qué tiene que hacer para poder conseguir lo que, lo que es un trabajo audiovisual o qué tiene que hacer para, para conseguir ir a una academia. ¿Qué cosas los frustran a ellos? Tal vez debemos eh, preguntarle a ellos qué les frustra, ¿cierto? De lo que han visto en otras academias, en otras eh, productoras audiovisuales. ¿Y qué cosas le, le pueden producir alegría? Entonces nosotros vamos a sacarnos este producto de generar una academia donde tenemos eh, salas de clase, donde tenemos profesores. Salimos de esa estructura estándar y empecemos a buscar Cómo modificamos esa estructura a través de solucionadores, aliviando las frustraciones, construyendo alegrías y productos y servicios para nuestros clientes. Eso por ahora, los dejo con la tarea y nos vemos en el próximo video.